Dicen que una fiera cuando no defiende su madriguera, pues no, este es mi tierra. Y si nos la invaden, nos la quitan, ¿qué vida vamos a tener? Mi nombre es Eustacio Alcalá Díaz, soy de aquí de Huizontla, de la comunidad de Huizontla, una comunidad uh, tranquila, adecuado, lo veo yo para cualquier persona.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 Y ya, entonces algo, algo que bien hecho. A mí me gustan las cosas bien hechas. Yo soy perfeccionista porque de ahí es de donde salen las grandes cosas.